Hola mis hermanos de la fe que conquista, otra semana más, otra clase virtual que aquí nos trae el Señor dando las buenas nuevas de reino a los cielos y el Señor ha titulado esta clase virtual, que la necesidad no te convierta en traidor, te lo repito, que la necesidad no te convierta en traidor, porque recuerda que la necesidad la tenemos todos, pero la lealtad la tienen pocos y es por eso que el Señor en esta semana nos lleva a Filipenses capítulo 4 versículo 12 que nos dice, sé vivir humildemente y sé tener Abundancia en todo y por todo enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para pedecer necesidad. Ese saciado, mis hermanos cristianos, en la gloria. De aquí la fe que conquista es calmar por completo el hambre o la sed de alguien, es satisfacer plenamente una necesidad, y esas necesidades de buscar humildemente a Cristo Jesús, ser como Jesucristo, mis hermanos cristianos en la gloria querido oyente de aquí, la fe que conquista, aquellos que nos ven, nos escuchan, eh, estas emisiones por Facebook, por Youtube, el Señor se está diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia cuando el Señor nos lleva a esos niveles de gloria, cuando el Señor nos lleva a esos niveles que realmente eh, que a veces decimos, gracias Señor por esto, y recuerda que la necesidad que no te convierta en un, un traidor y en esa necesidad de puntos de lo que tú estás buscando no le pongas esa como ese cuchillo detrás a esa persona, no seas una persona hipócrita, un fariseo más suena duro decirlo mis hermanos pero el Señor te se está diciendo, sé vivir humildemente y cuando vives humildemente el Señor te va a poner en esa abundancia y en esa abundancia el Señor te ha enseñado que realmente que de dar a los demás de realmente que no sé, que sea leal al Señor Y es por eso que la segunda carta o la segunda epístola a los Corintios 97 nos dice, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor ama a aquella persona que lo hace de corazón, aquella persona que realmente está dispuesta o dispuesto a que realmente haga, tenga una lealtad para el Señor en el nombre poderoso de su nombre y es por eso que la necesidad la tenemos todos no sé cuál es tu necesidad de pronto una necesidad de falta de perdón una necesidad de bajar ese orgullo una necesidad económica o no sé qué necesidad estás pasando pero sabemos que el Señor te va a llevar a una mitad. te va a llevar a una abundancia espiritual en el nombre poderoso de Jesucristo porque una vez más la palabra nos dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza, no lo vas a hacer con tristeza ni por necesidad porque realmente tengo que dárselo, no, darlo como el Señor, porque eh, te lo puse en el corazón, con, con esa lealtad, con ese amor en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tenemos que seguir el ejemplo de ejemplos, que es el, nuestro Señor Jesucristo en el nombre poderoso de su nombre, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no te estoy hablando de dinero, a aquí te estoy hablando que realmente que esa necesidad que tú tengas, realmente con lo que tú puedas ayudar, con tu, lo que tú puedas no realmente estoy hablando de dinero, estoy hablando de una palabra de poder, una palabra que pueda consolar a alguien de decir Dios está contigo, que Dios te continúe bendiciendo y verás que este proceso, que este deseo que estás pasando te va a servir para que el mañana digas estuve en necesidad pero fui leal en lo poco, porque fiel es aquel que en lo poco es y en lo mucho el Señor te pondrá hay un salmo maravilloso que nos dice, los, leon, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Qué palabra maravillosa que nos pone el Señor en esta clase virtual, en este jueves en el nombre poderoso de Jesucristo. Y una vez más, que la necesidad no te convierta en traidor. Que esa necesidad que a veces quieres comerte ese pollito, ese pescadito, esa carne que tú lo vas como... Esas personas que cuando pasan en un restaurante, esas personas eh, que están en la calle, miran a esas personas que están comiendo en ese restaurante, tienen ese anhelo, esas ganas de comer, lo que están comiendo esas personas. Recuerda que el Señor te va a dar, te lo va a dar, te lo va a cumplir ese anhelo. Pero, ¿eres realmente leal en lo poco? Y que no seas que cuando te lo den, te conviertas en un traidor. Hoy vemos en una iglesia, mis hermanos, que cruzamos en la gloria de un pueblo de Dios, que cuando ya están en los caminos del Señor, Miran a los demás como que impíos, como que realmente no son parte de, del reino de los cielos. El Señor, como a ti te sacó del mundo, el Señor quiere que tú seas ese gran instrumento. ¿Para que Para que Él se pueda glorificar a través de ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Efesios 4.29 nos dice, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente televidente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y una vez más, esta palabra en Efesios 4.29 colabora con lo que estábamos hablando, que toda palabra que salga de tu boca sea de lealtad y que toda palabra que sea de, de tu boca no sea por necesidad, no seas un hipócrita. En el nombre poderoso Jesucristo, el Señor te está pidiendo que seas ese gran, esa gran embajadora, ese gran embajador del reino de los cielos. Y es por eso que el Señor... En esta semana, mis hermanos de Cristo la Gloria, te está diciendo, yo he visto tu necesidad. Yo te, te, te, te hago la oportunidad de que abra los ojos. ¿Para qué? Para que seas esa luz en el mundo, esa, esa, uh, esa, esa luz en las tinieblas, esa sal en el mundo, en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que en Filipenses 2.11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tú reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor, tú dirás, claro que sí. Entonces eres una persona leal y no vas a ser una persona que en la necesidad se convierta en traidor. Yo sé que tú no eres una traidora, tú no eres un Judas, tú no, no eres esa persona que realmente va a traicionar al Señor. Tú realmente no lo vas a vender por esas 30 monedas, tú realmente le vas a dar lo que tú tienes, lo máximo. No es una milla, da como yo lo digo, esas mil millas para glorificar el nombre del Señor. Y es por eso que el Señor no quiere Judas. Él tuvo la oportunidad de, que, de no haber traicionado al Señor, pero más lo llevó la, la necesidad de tener esas 30 monedas, de pensar que qué podía hacer con todo ese dinero que buscar la palabra del Señor. Precisamente, mis hermanos cristianos en la gloria, uh, esta, esta semana estaba viendo un video que un señor ponía uh, en, en una carpeta, una biblia, y, y dinero Y le daba a escoger a las personas ¿Qué prefieres? ¿La palabra de Dios o el dinero? La mayoría de personas Escogían el dinero Y yo decía, Dios mío La necesidad, la necesidad Los convierte en traidores Pero no quieren la palabra de Dios y, la, y hubo una persona Que escogió la palabra de Dios Y cuando tomó la Biblia Y le dijo a esta persona Este hermano, lee la palabra en tal en tal el libro de la Biblia y lo llevó a un evangelio y cuando abrió el, el, la palabra que decía que Jesús es el camino a la verdad y la vida y que la verdad la conoceréis y la verdad, la verdad te va a hacer libre, eh, ella comenzó a llorar. Y, y algo maravilloso es que al abrir ese libro y, el, y había un sobrecito, el Señor le, le estaba diciendo, por ser leal en lo poco, mira la bendición que te estoy, estoy dando. Y es lo que quiere el Señor, te está diciendo, ¿qué quieres? Tomar esa Biblia o tomar ese, eh, el dinero. El Señor te da ese libro albedrío. Yo te recomiendo que escoja la palabra de Dios porque es la que te lleva a la vida eterna. Algunas personas de, de, decían en ese video, yo puedo tomar la, la Biblia, pero con, ese, con, con esos papeles y con esas letras no me voy a llenar. La gente realmente como está ciega, pero en el nombre poderoso de Jesucristo pedimos por esas personas, en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerda que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos mi Señor, te exaltamos en el nombre poderoso de tu nombre. Otra palabra en segunda de Corintios 12.10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esa debilidad, en ese problema que tú tienes, el Señor se está manifestando, se está glorificando. En ese silencio, el Señor se está, está diciendo, no te preocupes porque estoy ahí. Y también el Evangelio de San Mateo nos dice, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos y por eso estamos dando estas buenas nuevas de reino en los cielos para que la compartas, para que le digas a esa persona que la necesidad no te convierta en traidor porque necesidad tenemos todos pero la lealtad son pocos y tú eres de esos pocos porque muchos son llamados pocos los escogidos y ya para ir terminando esta clase virtual en 1 de Juan 3.17 nos dice pero el que tiene bienes de este mundo y vea a su hermano tener necesidad y cierra contra él uh, su corazón como mora el amor de Dios en él. ahí lo dice todo, te lo dejo, esa pregunta y lo que decía el Señor. Nos veremos en otra emisión, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.